El día de hoy nosotros abordamos al doctor Luis Rosario, quien es encargado provincial de salud y abordamos, abordándolo sobre varios temas, ¿verdad? Y este nos hablaba de la situación del COVID-19, al mismo tiempo estableció que están valorando la eliminación del centro de aislamiento de Huiza. Vamos a ver. Gracias a Dios, la ocupación hospitalaria nuestra está totalmente baja. En sala, en la provincia de Duarte, solamente tenemos 11 camas ocupadas. En el siglo no tenemos ni una cama ocupada, en INEME tenemos tres, en el materno tenemos cuatro, en el Centro Médico Nacional tenemos una cama, 11 solamente. Y en unidades de cuidado intensivo tenemos solamente cinco personas que están en Guisa, Gracias a Dios, estamos muy bajitos con respecto a la ocupación y eso se manifiesta en la gran cantidad de personas que ya tenemos vacunados. La positividad se mantiene en un 3.6%. Exhortamos a todas las personas que tienen fiesta de Navidad. Primero, que busquen su acreditación a salud pública para que le establezca la cantidad de personas que puedan tener en el local. Segundo, mantenga el distanciamiento lo más posible, manténgalo... Los niveles de higienización y todos los controles del Ministerio de Salud Pública. Gracias a Dios estamos bajitos. Si mantenemos las cosas bien, no tendremos un rebrote en enero. Las fiestas del fin de semana son hasta las 2 de la mañana. En los días de trabajo son hasta las 12 de la noche significa que lleguemos temprano a la fiesta para que podamos irnos temprano. Doctor, o sea, eh, algunos rumores de que posiblemente se cierre el centro de Guiza. ¿Qué tan cierto es esto? No, eh, los rumores de que se cierre el centro de Guiza eh, no es un rumor. Es simple y llanamente que a medida que ha bajado la ocupación en Guiza, recuerden que eso es un local que es alquilado, que está saliendo muy costoso para el Hospital San Vicente de Baúl. Y si el Hospital San Vicente de Baúl prepara un área... Aparte donde no pueda haber ningún grado de contaminación con los otros pacientes, sí creo pertinente que se puedan ya enviar esa cama al hospital San Vicente Paul. ¿Cuándo será esto más o menos? No, ya esa información se la puede dar el, el director del hospital San Vicente Paul o el doctor no, Rodríguez. Se están, haciendo la diligencia. se están haciendo la diligencia porque si solamente tenemos eh, cinco personas en cuidado intensivo en Huiza, o sea que las cosas están bien bajas, ojalá se pueda bajar más de ahí. Y, y podamos llevar, devolver esa cama, Bien, San y señores llevar a estos pacientes con covid al hospital San Vicente de Paul esto podría generar la desconfianza que generó al principio y la gente deja de visitar el centro de, de, de este centro hospitalario así que las autoridades deben valorar esa parte para que las personas sigan acudiendo al hospital San Vicente de Paul y evitar verdad la especulación que se ha hecho en otra ocasión Mis amigos,